Bienvenidos a este nuevo tutorial de Microsoft Teams. En este caso, vamos a explorar tres de las opciones del menú, que son alzar la mano, mostrar conversación y mostrar participantes. Voy a iniciar haciendo clic en mostrar participantes. En este momento me encuentro en la versión web y tengo los privilegios de organizador. ¿Qué utilidades tengo como organizador o como el docente que va a ser quien dirija la sesión? Entonces, dentro del de menú de contactos, cuando hago clic en el menú contextual o de los tres puntitos, tengo unas opciones eh, que son no permitir que los asistentes reactiven el audio. Esto es en el caso de que ustedes, por ejemplo, tengan que silenciar a su grupo de estudiantes y activando este botón pues ellos ya no pueden volver a encender el audio cada vez que que deseen en segundo lugar tenemos la opción de administrar permisos la administración de permisos es igual a como ya la conocíamos anteriormente donde podemos decidir quiénes ingresan y quiénes no ingresan a la sala quiénes pueden presentar y también si dejamos que los estudiantes activen o no activen el audio. cierro Y la tercera opción que encontramos es descargar la lista de asistencia. Esta lista baja como un archivo en Excel donde podemos llevar un seguimiento de todos los momentos en los que los usuarios estuvieron conectados o se salieron de la sesión. Por otro lado tenemos la opción de chat, en este caso nos va a estar apareciendo de forma permanente qué usuarios están conectando y desconectando, y también en esta sección los estudiantes pueden estar interactuando entre sí. Y tenemos la opción de alzar la mano. Voy a alzar la mano con mi usuario de escritorio que es un usuario participante y aquí en mi estado de usuarios si yo me ubico sobre este y hago clic en el menú contextual puedo hacer que él baje la mano puedo anclarlo para que sea el único que se ve dentro de la pantalla si es que esta persona está interactuando tengo la opción también de quitarlo de la reunión y bueno, en este caso eh, yo lo tenía como moderador, puedo volver a convertirlo en asistente. Si paso a mi usuario de escritorio, aquí me dice que de nuevo soy asistente y pues ya no voy a poder tener algunos privilegios que había recibido anteriormente.